La vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, Xiomar Arias, se refirió este miércoles al hecho donde desconocidos en horas de la tarde del pasado martes tirotearon los equipos de una empresa que construye una granja en la Loma del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Nuestra Policía Nacional investiga las circunstancias en las que personas al momento desconocidas se presentaron a una empresa a la cual están construyendo una granja para gallinas el cual llegaron allí personas encapuchadas realizando varios disparos. Ellos al llegar al lugar, este lugar está ubicado en la Loma de Jaya, en San Francisco de Macorís. Y estos desconocidos encapuchados llegaron y realizaron dos disparos a las personas que se encontraban en el lugar, manifestándole que no querían esa construcción de gallinas. Estas personas lo amenazaron de muerte diciéndole que no lo querían, que no querían esa construcción por lo que la policía se presentó al lugar del hecho y está investigando para identificar a los autores de este hecho. El propietario de la empresa Villalba también se refirió al hecho. El perfecto, no ayer, a eso de las 4 de la tarde, se apersonaron eh, cuatro hombres eh, desconocidos, fuertemente armados, con pistolas. Eh, con otras armas largas, le emprendieron a tiro a los equipos que estaban trabajando allá, sobre todo cuatro, ellos andaban encapuchados, también estaban encapuchados, le eh, emprendieron a tiros a los camiones eh, que estaban operando, los choferes eh, salieron bien del lugar donde se estaba operando, eh, haciendo las planeaciones eh, para el desarrollo del proyecto. A, el de la retro, eh, lo agarraron el tragante, se quedó en adentro y a él lo amenazaron, le dijeron a él que no era nada contra él, simplemente eh, que si seguía trabajando, operando, eh, él podía perder su vida y que simplemente era que no era nada contra él, que, era que no querían que eso se desarrollara Ntn, Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.